Hola mis huesos locos, aquí Hiro, y hoy les estoy resubiendo la parte 1 de... ¿Qué hubiera pasado si Naruto era un Uchiha? espero que la disfruten, y si es así dejen su poderoso like de dedito arriba, compartan para que más gente vea mis vídeos, suscríbanse si aún no lo hacen, que eso motiva bastante para seguir trayendo contenido a este canal, activen la campanita para que Youtube les avise cada vez que suba un nuevo video. además, estoy resubiendo este video pero sin música, debido a que el primero me los verdearon con copyright por la música, y aparte de quitarle la música está escrito de mejor manera pero sin cambiar lo esencial, para que no haya incongruencias con las siguientes partes, y, decirles que muchos me han pedido segunda temporada de esta serie, y ya se me ocurrió una manera de hacerlo sin necesidad de meter la saga de Burrito y de los Marcianos, pero antes de sacar la segunda temporada de esta serie y de algunas otras, sacaré una nueva teoría, la cual se tratará de lo mismo que las segundas temporadas, así se preparan para lo que viene, y ya sin más que decir, comencemos con este vídeo resubido esta historia comenzaría cuando Naruto tenía 5 años, este estaría siendo golpeado por unos niños mientras lo llamaban monstruo, esto haría que Naruto sintiera una enorme ira y odio, los cuales eran tan grandes que provocarían que el Sharingan de dos tomones se manifestara en los ojos de Naruto justo en el momento en los que ya no podría soportar más su ira y odio, por lo que se lanza contra los niños, los cuales intentarían continuar con la golpiza, pero Naruto en cuanto evadía los golpes los destacaba, de este modo dejando a todos los niños inconscientes, pero al Naruto procesar lo que había ocurrido sale corriendo mientras lloraba, el cual después de un rato chocaría con el líder de la policía militar de Konoha, Fugaku Uchiha, padre de Itachi y Sasuke Uchiha, quien sin caber en su asombro al ver el Sharingan de Naruto lo seguiría de inmediato, hasta que ambos terminarían en el monte de los Hokages, en donde Fugaku le pregunta. ¿Estás bien chico? Naruto al escuchar la pregunta de Fugaku dice. Sí, ¿qué te importa? ¿Acaso vienes a vengarte por haber golpeado a esos tontos? Pero Fugaku, quien esperaba la actitud de Naruto dice. Para nada, solo quería saber si estabas bien. Y Naruto le dice. Claro que estoy bien, ¿no lo ves? Fugaku se sonreiría y dice. Sí, puedo ver que tú y tu Charingan están perfectamente. Esto sorprendería a Naruto y pregunta. ¿Qué fue lo que dijiste viejo? ¿Mi Charingan? Tras ver la reacción de Naruto, Fugaku se sienta a su lado y dice. ¿Eso fue lo que dije, tu Charingan, o me vas a decir que no te habías percatado de que tu vista cambió? Naruto en ese momento se miraría las manos y pregunta. ¿Pero cómo es que tengo el Charingan? ¿No se supone que solo los Uchiha lo tienen? Y Fugaku le dice eso sigue siendo así, es probable que de alguna forma tú desciendas de algún Uchiha, pero lo más impresionante es que despertaste tu Charingan siendo tan pequeño, ni mi hijo Itachi lo despertó tan pronto como tú, y eso que se le considera el mayor genio dentro del clan Uchiha, y gracias a esto sé que tienes un potencial incluso mayor al de él, y debido a eso me gustaría preguntarte, ¿te gustaría entrenar conmigo?, yo te puedo enseñar no solo a usar tu Sharingan, sino una gran cantidad de jutsus que te harán increíblemente fuerte. Esto emocionaría a Naruto, quien con entusiasmo dice, "Sí, sí quiero, pero ¿por qué eres tan amable conmigo, viejo?" Fugaku en ese momento se pone de pie y le dice, es porque soy la cabeza del clan Ochiha, su líder, y como tal, mi deber es cuidar a cada miembro del clan Ochiha, pero ya es suficiente de plática. si quieres ser más fuerte debemos empezar de una vez, así que sígueme, pero antes... Debo decirte que lo mejor será que no uses tu charingan en público, debe ser un secreto, debido a que la relación entre la aldea y el clan es un poco complicada en este momento, y debido a esto, si la gente de la aldea descubriera que también eres un Uchiha te tratarían peor que nunca. Naruto ataría sin dudarlo, así que ambos se van a un lugar apartado para poder entrenar en secreto. Al llegar a una zona boscosa, Fugaku dice... Naruto, como en este momento eres parte de mi clan, mi obligación es ser completamente sincero contigo, y para esto, debo decirte la razón por la cual todos en la aldea te odian. Estas palabras impactarían a Naruto, y este dice. Lo sabía, el viejo Hokage nunca me ha dicho una sola palabra de eso, pero era obvio que la gente de la aldea me odia. Fugaku suspiraría para calmarse un poco y dice... Así es, y la razón por la que te odian es por el kyubi, como bien sabes, el cuarto derrotó al kyubi al sellarlo, pero lo que no sabes, es que en quien el cuarto selló al kyubi fue en ti, en tu interior se encuentra el kyubi, es por eso que la aldea te odia, porque cada vez que te ven, en lugar de verte a ti, ellos solo logran ver a la bestia que por poco destruye su hogar. Estas palabras dañarían enormemente a Naruto, quien sin poder soportar la noticia cae sobre sus rodillas y empieza a llorar, pero Fugaku se acercaría a Naruto, y al poner su mano en el hombro de Naruto, Fugaku le dice. Pero ahora las cosas son diferentes, ahora me tienes a mí, y a mí no me importar si tener sellado al zorro de nueve colas o al de 90, para mí eres Naruto Uzumaki, alguien que a pesar de no llevar mi mismo apellido, es miembro del clan Uchiha igual que yo al escuchar aquellas palabras de consuelo, Naruto levanta la mirada, y al hacerlo, Fugaku se percataría que el charingan de Naruto tenía su tercer Tomoe, pero esto no se lo diría, ya que creía que ya eran demasiadas noticias para un día, por lo que a esa manera pasarían los días, en los que Fugaku y Naruto entrenaban al atardecer, y a medida que pasaban los días y las semanas, Naruto y Fugaku se tomarían más y más cariño, hasta el punto en el que hasta Fugaku esperaba salir de trabajar para ir a entrenar a Naruto. Naruto. De ese modo pasaría un año completo, en donde Naruto habría desarrollado habilidades asombrosas en las tres artes ninjas, Taijutsu, Ninjutsu y Genjutsu, pero uno de esos días Fugaku le entregaría un pergamino a Naruto, y le dice. Naruto, me gustaría que le entregaras este pergamino al Hokage por mí, ya que yo debo asistir a una reunión del clan y no lo podré hacer. Esto sorprendería a Naruto y dice. Es extraño que le mandes un mensaje al viejo, en todo el tiempo que llevo de conocerte jamás lo hiciste. Pero Fugaku revolvería el cabello de Naruto y dice, eso no importa, esto es muy importante, así que te lo encargo hijo. Y justo en ese momento Fugaku se marcharía, dejando a Naruto tan feliz como confundido debido a lo último que le dijo, pero inmediatamente recordaría el pergamino y se va a la oficina del Hokage, pero antes de que este llegara, unos ambos comenzarían a seguirlo, pero estos al ver hacia dónde se dirigía Naruto decidirían dejarlo. En el momento en el que Naruto llega, este entra inmediatamente a la oficina, y Hirusen dice... Naruto, te he mandado a llamar porque me gustaría hacerte algunas preguntas. Naruto lo miraría con una expresión de confusión y dice. ¿De qué hablas viejo? Yo vine a entregarte este pergamino, un viejo llamado Fugaku me pidió que te lo entregara, aunque no sé por qué me lo pidió a mí. Hiruzen recibiría el pergamino y dice. Gracias Naruto, y, la pregunta que quería hacerte es, ¿Has estado entrenando con Fugaku Uchiha? Esto sorprendería a Naruto, ya que no sabía cómo es que el tercero lo había descubierto, pero dice. No sé de qué estás hablando viejo. Pero Hirusen sabía que Naruto se intentaba hacer el disimulado, así que decidiría decirle todo directamente. Naruto, uno de mis hombres me ha informado sobre tus entrenamientos con Fugaku, pero, debo pedirte que ya no lo hagas, ya que Fugaku posiblemente tenga segundas intenciones. Estas palabras enojarían a Naruto, así que dice. No digas mentiras, el viejo Fugaku, el sensei es el único que siempre ha sido sincero conmigo, es el único que se ha preocupado por mí, es el único que nunca me ha despreciado. Las palabras de Naruto impresionarían a Hirusen, así que pregunta. ¿Por qué dices que es el único que se preocupa por ti y que siempre ha sido sincero contigo? Al escuchar la pregunta de Hirusen, Naruto lo mira a los ojos con desprecio y dice. Porque él confió lo suficiente en mí como para decirme que el Kyubi se encuentra sellado dentro de mí, porque nunca me ha dicho alguna mentira, y a pesar de saber acerca del Kyubi y de mí, jamás me ha odiado. Estas palabras llenas de resentimiento harían sentir a Hirusen una culpa que no había sentido antes, pero dice... Si Fugaku no te ha dicho ninguna mentira, debió contarte sobre los problemas que existen entre la aldea y los Uchiha. Esto preocuparía a Naruto, ya que pensaba que Hirusen quizás se habría enterado de que él también era Uchiha, así que dice. Sí, Fugaku-sensei me contó sobre esos problemas, ¿y eso qué? Entonces Hirusen le responde rápidamente a Naruto. Que muy posiblemente Fugaku quiera usar el poder del Kyubi al controlarlo con su Charingan, pero debes saber, que si eso sucede, tú morirás Naruto, lo más seguro es que Fugaku tenga la intención de controlar al Kyubi sin importarle tu muerte. Las palabras de Hirusen harían un profundo agujero en el corazón de Naruto, quien sin poder ocultar su impresión pregunta. ¿Acaso dices que con el Charingan se puede controlar al Kyubi? ¿Y que si lo hace me muero? Al enterarse de esto, todo lo que habría pasado el último año cobraría sentido para Naruto, ya que esta era la razón por la que Fugaku decidió entrenarlo, para ganarse su confianza y acercarse a él, y todo eso solo para utilizarlo y sacrificarlo. En ese momento Naruto lanzaría un grito desgarrador, el cual era muy similar a un rugido, pero inmediatamente Naruto comienza a llorar y a gritar desesperadamente, y en cuanto Hirusen se disponía a intentar calmarlo, este se percata que de los ojos de Naruto comenzarían a salir lágrimas de sangre, y por la preocupación, Hirusen dice. Naruto, ¿estás bien?, pero en ese momento Naruto lo miraría con un profundo odio, pero lo que más impactaría sería ver el Mangekyo Charingan en los ojos de Naruto, pero inmediatamente Naruto saldría corriendo de la oficina del Hokage, pero este no se daría cuenta que de su bolsillo se caería el pergamino que le habría dado Fugaku, el cual Hirusen vería sellado. E inmediatamente el sello se desharía y Hirusen lo tomaría para leerlo, y en él se encontraba escrito. Lord Hokage, si está leyendo esto significa que he muerto, y siendo así, significa que el golpe de estado salió mal, pero como usted ya sabe, Naruto ha estado entrenando conmigo por alrededor de un año, y la razón de esto es que debido a una casualidad me enteré que Naruto era un miembro del clan Uchiha. Y aunque en un principio mi intención era utilizar al Kyuubi en el golpe de estado, comencé a tomarle cariño a Naruto muy rápidamente, y para el momento de escribir este mensaje, ya considero a Naruto mi propio hijo, es por eso, que tras mi muerte le pido que me quite mi manguetio Charingan, así cuando Naruto despierte el suyo, usted le entregará mi Mangekyo Charingan para que se haga un trasplante, debido a que el poder del manguetio Charingan se paga con una inminente ceguera. Este mensaje estremecería a Hirusen, ya que se daría cuenta que el sello del pergamino solo se rompería tras la muerte de Fugaku, y eso significaba que este ya no se encontraba con vida, pero Hirusen comenzaría a sentirse terriblemente mal, ya que le hablaba a Naruto sobre las intenciones de Fugaku sin tener conocimiento sobre los verdaderos sentimientos de este por eso inmediatamente llama a dos ambus a los que les da la misión de llevar el cuerpo de Fugaku al hospital, para después capturar con vida a Naruto y también llevarlo al hospital, además de darles la instrucción de que no debían hablarle a nadie sobre esto, y menos con los ancianos de la aldea. Tras un rato, los ambos encontrarían a Naruto y lo noquearían, para posteriormente llevárselo al hospital, en donde Hirusen los estaba esperando junto a un ninja médico y los ojos de Fugaku, por lo que en cuanto llegan con Naruto, lo recuestan sobre una camilla y le suministran un poderoso sedante para poder proceder sin problemas con la operación. A la mañana siguiente Naruto despertaría, y este se daría cuenta de que tenía los ojos vendados, pero en ese momento escucha una puerta abrirte y pregunta. ¿Quién está ahí? Hirusen sin demora le dice. Soy yo, el tercero. Naruto en ese momento le pregunta. Viejo, ¿por qué tengo los ojos vendados? Y Hirusen se sienta y le dice. Naruto, el día de ayer leí un pergamino que se cayó de tu bolsillo, el cual estaba dirigido a mí, en donde Fugaku me dio instrucciones específicas de trasplantarte su Mangekyo Charingan en el momento en el que tú despertases el tuyo, y es por eso que tienes los ojos vendados, ayer cuando te dije las posibles intenciones de Fugaku despertaste tu Mangekyo Charingan, así que siguiendo las instrucciones de Fugaku, ordené que te trasplantaran sus ojos. Pero esto confundiría a Naruto, así que pregunta. ¿Pero por qué me daría sus ojos? ¿Cómo se supone que el sensei vea? Hirusen agacharía la mirada al escuchar la pregunta de Naruto y dice. Te trasplantamos sus ojos debido a que él ya no los necesita, debido a que el día de ayer, el hijo de Fugaku, Itachi, masacró a todo su clan incluidos sus padres, Mikoto y Fugaku, pero hay un sobreviviente del clan aparte de ti, y ese es Sasuke, el hijo menor de Fugaku, y por lo que decía el pergamino, supe que el sello del pergamino solo se rompería tras la muerte de Fugaku. Esto entristecería mucho a Naruto, pero Hirusen dice. Es una verdadera suerte que Itachi no supiera que eres un miembro del clan Uchiha, ya que también pudo haberte matado a ti. Pero Naruto le dice. Eso es porque el sensei me dijo que mantuviera en secreto que soy un Uchiha, ya que si la gente de la aldea ya me trataba mal, si sabían que era un Uchiha iba a ser peor, además no se le dijo nada al clan Uchiha para asegurarnos de mantenerlo en secreto, al menos hasta que los problemas con los Uchiha se arreglasen. Bueno, eso ha sido todo, denle like si les gustó, ya saben que eso motiva muchísimo, además de que se suscriban si aún no lo hacen, y con eso dicho, les digo que el Mangekyou Sharingan que vieron en la imagen, es el Mangekyou Sharingan eterno de Naruto, así saben cómo es que me lo imagino, y ya sin más me despido, ya es tarde, y hace sueño, hasta un próximo vídeo, chao.